traigo un deck que me pidieron demasiado ya pedían muchísimo que lo actualizara y por X o Y razón pues simplemente no había podido actualizarlo se trata del de deck eh, Masked Hero, ahora no quería actualizarlo todavía porque es probable que salga la banlist y juego tres cartas que es muy seguro que se van a ir este, tocadas por la banlist a uno por lo menos, entonces eh, no quería pero bueno ya es necesario ya si es la Bandis por supuesto se los traeré actualizado eh, a lo que salga verdad pero pues qué podemos decir con el nuevo monstruo héroe elemental Solid Warrior creo que se llama Solid Soldier Perdónenme, la verdad el deck cambia muchísimo Este sujeto es como un Goblinberg por así decirlo Pero es buscable por Emergency Call Cosa que es bastante buena, ya no dependes de Goblin Goblinberg para buscar esto y poner el combo de Naturia Está bastante bien y, y maneja muy bien eh, el deck, funciona bastante bien Así que pues vamos a empezar con el profile Por supuesto presentamos primero al nuevo héroe El eh, héroe elemental Solid Soldier un monstruo simplemente maravilloso, como les dije es un Goblin Bear, cuando es invocado de manera normal podemos invocar de manera especial desde nuestra mano un monstruo héroe de nivel 4 o menor. Cosa que está bastante bien por supuesto con Bion y con Shadow Miss, como se pudieron imaginar ¿verdad? Además de esto si esta carta es mandada del campo al cementerio por el efecto de una carta eh, mágica podemos invocar de manera especial un monstruo héroe elemental excepto Solid Soldier en cementerio. Y eso está bastante bien, así que pues, eh, pues nada más, ¿no? Jugamos también Triple eh, Elemental Hero Shadow Mist. He estado pensando jugarlo a dos, pero no, ya me di cuenta que creo que no es necesario. Eh... La verdad es bastante bueno, como ya sabrán ustedes de memoria que hace Shadow Miss, cuando es invocado de manera especial podemos añadir de nuestro deck al mano una carta magia rápida que diga cambio en su nombre. Eh, y si esta carta es mandada al cementerio podemos añadir de nuestro deck al mano un monstruo héroe elemental, bueno no héroe elemental, un monstruo héroe en general, cosa que está bastante bien, pero sus efectos solamente podemos usar uno por turno. Jugamos triple eh, Destiny Hero Malicious, este sujeto es muy importante para poner Isolde y para poner un campo bastante bueno, es bastante bastante eh, fácil estarlo manejando en el deck y por eso se tiene que llevar a 3. Ahora jugamos triple eh, Vision Hero Bion, este es un Bion, se los juro, se los juro que ya van 2, 3 profiles que les presento a este wey, pero es un Bion, no me he podido conseguir el Bion por X o Y razón. Se me ha dificultado mucho tenerlo, pero esto es un Bion, se los aseguro, que son 3 Bion, 3. Entonces, eh, pues bión es más que nada para mandar a Malicious y añadir la polimerización del de calmano. Entonces es bastante importante invocarlo de manera especial con Solidman para poder asegurar o amarrar bien el combo Naturia. Jugamos también dos Elemental Hero Honest Neos, un monstruo bastante bueno, un honesto por así decirlo para los héroes, le da 2500 de ataque, nos ayuda a proteger al Dark Law para que no se lo pasen por batalla porque tiene un ataque relativamente bajo y pues sí verdad... Yo sigo jugando un Elemental Hero Bubble Man Simplemente me gusta mucho eso de poder sacar a Absolute muy fácilmente Además de que es un monstruo gratuito con las manos correctas Está bastante bien y Absolute es un monstruo demasiado bueno Al igual que Ácido Así que eh, uno no estorba, se los juro que no estorba para nada De uno u otro modo le das uso eh, Jugamos también un Attack Gainer Es target para traer directamente desde el deck con Isolde Obviamente, entonces eh, pues por eso se lleva te jugamos un Black Luster Soldier en Boy of the Beginning. Me sigue gustando mucho llevar a este monstruo porque es muy fácil bajarlo en el siguiente turno. Invocas a Isolde y es casi seguro que tengas Alones, Neos o a Isolde en cementerio para invocarlo de manera especial. Y al menos un Malicious o un Shadow Mist o un Beyond. Así que eh, es muy bueno para quitarte monstruos pesados y esas cosas. O simplemente para otequear al oponente. Pasando con las Hand Traps, jugamos dos Ash y dos Droll. Eh, las Hand Traps son un mal necesario para el juego y... Necesitas interactuar con el oponente lo más que puedas si es que no empiezas tú. Así que... Eh, estos considero son las mejores hand traps para hacerlo También por supuesto aplica a Baylor, por supuesto aplica Ogra, etc Así que pues sí, eso es todo por parte de los monstruos Vamos a pasar por el lado de las magias Presentamos Triple Emergency Call Antes lo jugábamos a dos Ahora por supuesto ese Solidman es estúpidamente glorioso Así que lo queremos ver siempre en primera mano Entonces ahora se va a jugar a tres Porque pues añade al Solidman añade a Shadow Miss, añade a Bubble Man, Inclusive añade a Honest Neos Así que, eh, pues sí También jugamos triple a Hero Lips Es para invocar principalmente a Shadow Miss Directamente desde el deck Para traer el cambio de máscara O simplemente para tener un monstruo en campo eh, Y aplicar su efecto de búsqueda cuando deje el... Cuando deje el campo por supuesto para invocar el sol o cualquier otra cosa, así que está bastante bien, el costo es demasiado alto, es muy muy fácil que le tiren una Ash o algo así, entonces es más su decisión, pero es un riesgo que hay que correr, la verdad el deck lo necesita y eh, es bastante riesgoso, entonces por eso jugamos Triple a Hero Lips. Jugamos, ahora esta es la carta que yo les estaba diciendo que probablemente se vaya a ir a una, jugamos triple eh, Hornet Drones, ahora estas cartas son muy buenas, me gustan muchísimo porque facilitan bastante demasiado de una manera ridícula lo que es la invocación de Isolde, así que eh, pues sí la verdad está bastante bien. Y el token que crea es un monstruo guerrero y es una magia rápida. Se puede encadenar con a Hero Lips. Entonces, primero activas a Hero Lips, luego Hornet Drones si y ya tienes una isole gratuita eh, sin haber hecho normal. Así que está bastante bien, debo admitirlo. Pero como les dije, es probable que se vaya a uno. Y en caso de ser así, obviamente nada más voy a jugar una de esas. Jugamos Triple Mask Change. Por supuesto, es un deck Masked Hero que va a ser el deck sin los max. Sin los más change, ¿verdad? Muy importantes en el deck. Jugamos una Miracle Fusion y una polimerización. Estas dos cartas son simplemente muy buenas. Ayudan bastante, pero bastante. A expandir las jugadas. Principalmente con Trinity. Que es un eh, finiquitador. Demasiado, demasiado bueno. Muy poderoso. Y también para poder sacar a Absolute. En caso de ser necesario. Entonces por eso los llevo. También jugamos dos cold by the Grave. Si iniciamos tampoco queremos que nos tiren por ejemplo el Ash al Hero lips Así que Call by the grave nos va a ayudar un poquito a, eh, a tratar de parar eso. Jugamos un Reinforcement of the Army por supuesto. Más buscador, no es, neces no es necesario explicar por qué. Jugamos un Monster Reborn y por último este, un DDR. Esta carta es la que vamos a mandar al Cementerio con Isolde para, eh, para invocar Attack Gainer. Ahora en caso de que robemos esto... Eh, o, o robemos Attack Gainer Esta carta aún nos va a ser útil eh, Nos va a ser un poquito más útil que Moon Mirror Shield Al menos en mi opinión Porque nos permite eh, traer un monstruo desterrado Que casi siempre va a ser un Malicious Y no está tan mal Así que por eso se lleva esto, ¿verdad? Eso es todo por parte de las magias Vamos a pasar por el lado de las trampas y ahora que me oigo creo que soy un poquito ronco, pero bueno, no importa. Jugamos por supuesto, por las trampas, por el lado del extra deck, perdónenme. Jugamos dos Dark Law, un monstruo muy importante. Siento que tres es mucho, o al menos yo sí jugaría tres, pero el, deck, el extra deck está medio apretadito. Entonces, por eso dos bastan. También jugamos un Anki. Ahora este es más que nada para seguir combinando con el OTK. Y por supuesto, eh, jugamos un Ácido y esos son todos los héroes eh, más caros que jugamos Ahora por supuesto pueden jugar Dian Pero realmente no lo veo tan necesario Con la polimerización es bastante fácil mandar Al Solid Man, al cementerio Y casi nunca lo vamos a hacer Entonces eh, no, no veo tan necesario A este sujeto de como en el extra deck Pero si ustedes lo tienen y quieren meter a Dian Por supuesto pueden hacerlo Yo lo sugeriría en lugar de ácido por ejemplo O simplemente si encuentran otro espacio En el extra deck lo metan Pero yo no voy a jugar a Dian por ahora Como les estoy diciendo Jugamos eh, por las fusiones cero elementales cero ahora, ahora sí fusiones Jugamos un absolute zero, un monstruo que me gusta mucho Y la verdad él es la única razón Por la que sigo jugando a Este sujeto es muy bueno, de verdad es muy bueno Y se los recomiendo bastante Jugamos un Trinity, otro monstruo demasiado poderoso cuando lo sacas, eh, básicamente vas a matar al oponente a puro putazo limpio porque cuando se invoca por el resto del turno que fue invocado va a tener 5000 de ataque y puede eh, bueno su ataque se va a duplicar y además de eso puede atacar a todos los monstruos del oponente pero no puede atacar directo, entonces si tienen puros monstruos en ataque esta cosa probablemente acabe el duelo, es muy bueno y es para casos de emergencia. Por el lado de los sincros jugamos un eh, Naturia Beast, como les dije un combo bastante básico, solidman Man invoca a Bion, Bion invoca, eh, manda a Cementerio en Malicious, Malicious pues va a, a desterrarse para invocar otro Malicious, utilizas a Bion y a Malicious para invocar a Isolde y eh, con Isolde vas a traer al Attack Gainer y utilizas finalmente a, a Solid, Soldier y a Attack Gainer para invocar a Naturia Vista en primer turno Y por supuesto todavía tienes la opción de desterrar al segundo Malicious Y si tienes cambio de máscara en la mano puedes sacar al Dark Low, Cosa que está bastante bien, es un combo bastante bueno y poderoso eh, Ahora en caso de que no logremos sacar al... Al Natura de Visto ya tenemos la opción de sacar a Don Drugster. Eh, en lugar de usar a Solidman para invocar a Natura utilizamos a Un Malicious y al ataque Gainer para sacar a este sujeto. Si bien no tienes negaciones enteras por el resto del duelo por así decirlo. Tienes al menos una para defenderte en el turno oponente y una para defenderte en el tuyo. Así que está bastante bien. <coughs> por el lado de los Exit... Jugamos un Baguska y un Tornado Dragón, más que nada pues son para estar ahí jugándole tantito en caso de que no podamos hacer mucha jugada. Por el lado de los links jugamos una Kagari, pues eh, más que nada está chida para poncharse por así decirlo y no está del todo mal para poder sacar eh, varios links, entonces está muy chido. Jugamos una Isolde, bastante buena Un motor en principal del deck Probablemente se vaya una, probablemente se vaya prohibida Probablemente no le pase nada Es muy incierto el futuro que va a tener Isolde Pero de que es un monstruo que tiene que ir Tiene que ir, en caso de que no la toquen Voy a meter dos de estas sujetas En caso de que la toquen, pues creo que se va a quedar a una Espero Jugamos eh, un Nightmare Goblin Y un eh, Nightmare Unicorn Estos Nightmare me gustan mucho Pude haber metido Cerberos, la verdad, y Fénix, pero preferí meter a estos dos, más que nada porque este tiene sinergia con Solid y este regresa algo al cementerio. Y para monstruos, eh, o para quitarnos monstruos, tenemos eh, el ataque bruto, por así decirlo, y es bastante complicado que, nos, que tengamos que pasarnos algo por batalla. Pero por el lado de las magias, que es Fénix. Pues eh, ya tenemos a Tornado Dragon que no es para nada difícil de sacar Así que estos dos me parecen Los indicados para cubrir los huecos Que tengamos, ¿verdad? Y por último jugamos Un Borreload Dragon que este sujeto sería un ward Dragon en caso De que lo tuviera, la verdad es un monstruo bastante bueno Pero Borrelo también cumple la chamba Así que por eso va, ¿verdad? Entonces Eso es todo por parte Del profile del día de hoy, la verdad Espero les haya gustado mucho En pantalla podrán estar observando El rinconómetro que es la ponderación que yo yo le doy a los decks que estoy presentando ¿Verdad? Entonces Eso ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el video Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo No olviden suscribirse, dar like a la página en Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Tampoco olviden pasar a checar El video de replays que voy a estar subiendo Para eh, que vean más o menos Cómo se mueve el deck y cuál es su desempeño Contra decks eh, variados ¿Verdad? Entonces yo soy Alberto de el Rincón del Duelista Y los estaré viendo en el siguiente video